Hola chicos, aquí tenéis un resumen de lo que sois capaces ya de hacer con lo que habéis aprendido si habéis hecho todos los ejercicios hasta ahora. Hay que añadir algunos conceptos más, pero ya podemos pasar a una fase de, de explicación más detallada y creo que, que sois capaces de hacer esto. No es complicado, mira, ¿veis? Esto es una isla. ¿Eh? Habéis visto... Epa. Aquí, al principio, eh, no tiene más dificultad. Está yendo cómo sube el nivel del mar, los reflejos que se producen en el agua, el cielo al fondo, que es el HDRI. ¿eh? Y... Queda por comentar algunos detalles que, bueno, que vamos a pasar ahora a explicar. Fijaros también... Eh, que esto también lo hemos visto, lo de la lava, a ver si sale aquí, ¿Eh? cómo se, se movía la lava, veis cómo se mueve aquí la, la lava, que también lo vimos. La, la segunda fase, para que se vea el trabajo, eh, es la siguiente. Voy a retirarme un poquito aquí y me voy a venir a esta parte de del modo alambre. ¿Estáis viendo? ¿Recordáis ahora ya las cosas? Mucho mejor, ¿verdad? Eh, como hicimos lo de la bolita en eh, lo de la barbacoa eh, y fijaros veis ahí está luego tenemos la malla que ahora explicaremos cómo hacer esto de la malla eh, y también queda por comentar otra parte que va a salir ahora que es lo de la explosión ahora veis si sale aquí veis esto lo recordáis también ¿no? Y aquí veis esta bolita que saco y explota y luego sale la, lo que serían lo, los fragmentos de, de roca volcánica por pues todo esto creo que sois capaces de hacerlo luego, esta parte de aquí que estáis viendo aquí esta montaña eh, con su textura, con esta textura pues tampoco es complicado así que vamos a pasar a ir explicando poco a poco cada uno de estos detalles por otro lado la, la cámara también la tengo por ahí eh, ...la podemos ver... ...vamos, me voy a acercar un poquito y voy a bajar esto... A un poco, un poco, ...y un poquito más lo voy a subir... ...aquí una cosita así... ...bueno, pues ya tenemos esto aquí... Eh, ...la cámara era lo que interesaba ahora para explicar un poco... ...la cámara y voy a poner la, los parámetros... ...mira, ¿eh? aquí tenemos lo del humo... ¿eh? muy rápido... Y luego la cámara es ¿eh? lo que ha ido haciendo el recorrido de la cámara. Luego, estoy viendo ahora un fondo que es el HDRI. ¿eh? A ver si me, desde aquí me alejo un poco y lo vemos mejor. ¿Veis? Aquí he cogido un HDRI. Y si me muevo, evidentemente aquí ya pierde todo el contexto de la cosa. Eh, eh, pero si me acerco, ¿Veis? y hago la grabación desde este ángulo, ya hemos fusionado lo que es el fondo ¿eh? con la escena. No es complicado. Estáis viendo ahora la cámara, cómo va girando, va a hacer un recorrido de por toda la isla. Así que eh, no es nada complicado. Ahora bien, hay que ir centrándose paso a paso en todo esto. Bueno, voy a parar el vídeo aquí y vamos a ir viendo cómo hacer una isla. ¿Eh? Mirad, hay un, un complemento que se llama editar preferencia, a ver si sale, que se llama landscape. A ver, voy a buscarlo por aquí. Land, land, eh. ¿Veis? Lo tengo activado. Al, al haber activado este addon o este complemento voy a cerrarlo aquí quiere decir que cuando me venga aquí a agregar malla dentro de malla me vengo para acá y abajo del todo ¿veis? ya tengo el addon o el complemento activado, cuando lo pulse ve que ocurre sale todo este tipo de cosas ¿eh? entonces desde aquí podemos crear un, un territorio un, un, un relieve ¿Eh? Al gusto, ¿Veis? aquí tenéis un montón de parámetros y desde aquí podemos hacer el tipo de terreno que queremos, etcétera, etcétera. Bien, una vez hecho esto, lo que os saldría es esta malla. A ver, esta malla que estáis viendo aquí, ¿eh? os saldría esto. Bueno, pues simplemente colocarlo en, en el escenario y, y ya quedaría. El siguiente paso saldría de esta forma, saldría de este color blanco. Ahora quedaría darle textura, también sabéis darle textura. ¿Eh? Nos íbamos a imagen, recordáis, ¿no? Eh, seleccionábamos el objeto, nos llevamos a la imágenes y le dábamos aquí en, en imagen, el color, ¿verdad? Le dábamos la textura. Otra forma de hacerlo es incorporarle desde el shading, desde aquí, una textura más complicada, no es que sea más complicada, sino que eso, siguiendo este, este tutorial, lo tendríamos, veis, eh, simplemente lo que he hecho ha sido colocarle una textura, llamándola aquí, y si no os queréis complicar las cosas, también lo podemos hacer desde la UV mapping, Aquí veis ¿Eh? desde esta opción podemos proyectar una imagen. A ver, me voy a venir para acá. Podemos proyectar una imagen en planta y quedaría de esta forma. Voy a ver si dándole a, acercándome un poco más, se ve mejor. Veis aquí se vería ya la textura que, que vamos buscando. Me voy a dar a la letra A. Ahí. Entonces. Ya tendríamos aquí la, la textura aplicada. También hay un vídeo donde os explico un poco todo esto. Seguimos avanzando y ya tendríamos explicado un poco lo que es la, el relieve. Esto en vídeo aparte lo hicimos en lo de la fundición, donde se movía la bolita. Y tal vez ahí, ahí se verá la bolita moverse. Veis ahí. Estoy viendo aquí la bolita, ¿no? Como la, esto también hicimos un vídeo cómo hacerlo. ¿eh? ¿Vale? Luego, ¿cómo se hacía también? Pues para comprobarlo, nos señalamos aquí la bolita y fijaros que aquí están las claves que pusimos para que se moviera la, la bolita. De, en este punto ponemos la bolita aquí, que era lo del pincel, la pintura dinámica, ¿recordáis? La pintura dinámica se desplazaba hasta aquí, el pincel, luego el pincel en pintura dinámica se venía hasta aquí y así iba creando ese efecto que lo estaba viendo ahí, de lava fundente. ¿Eh? Bueno, vamos a seguir. Un poco así. Y seguimos comentando. Eh, ya estaría explicado esto. Luego el... El humo, que se, ven, se vería aquí detrás, a ver, el humo, aquí, ¿veis? El humo, ¿Eh? Todo también se sabía hacerlo, dentro de, a ver, dentro del layout era agregar un objeto, dentro del objeto, recordáis, efecto rápido, y no íbamos a un humo rápido, ¿Eh? nos creaba el dominio, que también hablamos de él, el flujo, ¿Eh? Etcétera, y luego este último no está explicado, pero no tiene mucha complicación. Lo de explosión rápida es sencillamente, lo explico en un momentito. Agregar malla, no una esfera, por ejemplo. Tenemos a ver dónde se encuentra la. Vamos a mover. Muevo la esfera, la voy a traer aquí para que la veamos, ahí, ¿no? una cosa así para que se vea la esfera. Y si queremos sacar aquí otra, otra... A ver, señalando el objeto, lo que es la esfera, le decimos objeto, efecto rápido, explosión rápida. Y al haberle dado la explosión rápida desde el fotograma número uno, cuando le demos a reproducir, esta esfera tenderá a romperse, a ver, a fragmentarse... ...como si fuera lava de volcán... ¿eh? como si fueran las la piedra, ...¿veis cómo choca? ...y se desplaza alrededor de la superficie... ...y no traspasa... ...esto es debido a otro... ...a ver, lo voy a poner por aquí... ...a otra cosita que le hemos puesto... ...dentro de la, de los modificadores... ...este es el que hemos hecho ahora mismo... ...dentro de los modificadores hay uno que se llama colisión, entonces, al y cuerpo rígido, dará? Eh, colisión en principio, eh, y luego aquí, eh, aquí, está la opción de cuerpo rígido, lo estáis viendo aquí, ¿no? Bueno, pues jugando con estos dos, estas dos cosas vaya a conseguir que la, la superficie, o sea, que no atraviesen los objetos. Y la explosión ya la estáis viendo. Una explosión, una explosión rápida. Y fijaros que rápidamente hemos hecho este efecto. ¿Qué le quedaría a, a esta esfera que hemos incorporado aquí? Sencillamente darle la textura. Que también sabéis hacerlo. Nos veníamos a imagen y creábamos... Vamos al fotograma número uno. Aquí que es donde empieza la explosión, ¿verdad? Aquí, con estos seleccionados, nos poníamos a, a la textura. A ver si aparece por aquí. Y aquí podíamos decirle que coloque este material. Un material incandescente de color amarillo. A ver cómo queda luego más cosas si queréis ver esto hago aquí el vídeo y del color amarillo puesto que ya ha salido incandescente a más de 1200 grados la lava podemos pasarlo a un cambio de color hasta aquí le ponemos el fotograma porque también hemos visto los colores avanzamos un poco el vídeo y aquí entendemos que se va a enfriar se va a ir enfriando más rápidamente. Nos venimos al color y le bajamos la luminosidad para ir apagando la, la lava. ¿Veis? Una cosa así y no nos vamos trayendo más a los colores rojizos y pardos. ¿Veis? Y en ese punto, cuando ha llegado aquí, desde aquí que estaba en amarillo hasta aquí, habrá tenido que cambiar de color. aquí y. Cuando me desplace, veis, ¿qué va a pasar? Pues que desde este punto, desde este fotograma, a este otro, a ver si me deja aquí, vamos a darle a reproducir, veis, se produce la explosión, resbala por la... y fijaros cómo va cambiando el color. ¿Eh? No es difícil. Bueno, pues, todo esto está explicado, Quedaba para explicar la... la... ...la explosión rápida, que estáis viéndolo aquí... ...y el océano, porque estaréis viendo aquí agua alrededor... ...este otro modificador que existe... ...de salir fuera aquí... Y, ...y este modificador se llama océano... ...lo estáis viendo aquí... ...desde aquí podremos crear eh, un océano... ...es como se mueve la ola... ...pero este, esto podemos hacerlo de muchas maneras al gusto ya de, de, de vuestro como queráis por ejemplo podéis crear la, la escala el encrespado podemos aumentárselo que sea mucho más eh, tenga más fuerza el agua que tenga crestita en fin podéis hacer muchas cosas ahora mismo está al haber modificado esto pues está otra vez recalculándolo todo eh, pero desde aquí desde el modificador océano vaya a poder eh, retocar las cosas que creéis es importante en todo esto aumentarle la la resolución ¿eh? cuanta más resolución tenga, más realismo tendrá el, la escena que no es el caso porque yo la máquina que tengo pues no es tampoco muy potente pero para poder entender todo esto creo que va bien bueno, veréis también como ¿eh? al haber aplicado esto, veréis cómo aumenta el nivel de agua, se forma aquí este charquito que está viendo ahí, ¿veis? Y no es otra cosa que crear el efecto de, bueno, pues como si pareciese que emerge la, la isla y baja, sube y baja. A ver, vamos a darle aquí a reproducir, ¿veis? Aquí el charquito, como aumenta, forma aquí una, una especie de bahía, Explosiona aquí la lava y los fragmentos se deslizan hasta llegar a la, al agua. ¿eh? Y ahí ya prácticamente se seca o desaparece, ¿no? ¿Estáis viendo, ¿no? Bueno, pues, ¿qué queda por explicar? Eh, los reflejos estos que se consiguen dentro de lo que es este apartado, eh, en IBI, porque esto es IBI, ya a ver, este, el IBI tiene una forma Pero si es que pasáramos esto A lo que ocurre eso Que no he querido tampoco La este, máquina no se me hace mucho más lento. No a ir aquí a un fotograma como este Y cuando pase de Eevee a Cycles Veréis como Mejora bastante la cosa En ¿Eh? Cycles eh, el, La reproducción Vamos a hacerla aquí A ver si la cojo Mejora bastante, ¿eh? la, el motor de reproducción de cycle mejora, lo que pasa es que hace más lenta la máquina y los resultados normalmente tienden a ser bastante buenos Nosotros vamos a seguir trabajando en IBI y aquí en el muestreo en este procesamiento si aumentamos el número de este lo subimos al doble pues todo esto va a mejorar bastante me ocurre que cuando vayamos a procesar la animación ¿eh? pues tendremos como resultado eh, la lentitud a la hora de hacer todos los cálculos que tiene que hacer la máquina y, y creo que ya está todo explicado bueno me quedaría el fondo ¿no? el HDRI, eh, lo que es la, la fotografía dinámica que desde esta opción que tengo aquí, desde el shading, aquí lo que hago es crear todo esto ¿Eh? que aquí lo tenéis, por si os hace falta, lo tenéis aquí en el vídeo, de cómo cargar todo esto. Se pone word en, en vez de tenerlo, porque por defecto vendrá en objeto, y os saldrá algo parecido a esto, pues si lo cambiáis a entorno, podéis incorporar en el entorno esto que estáis viendo aquí, que se llama nodos. Y este nodo hace alusión al, al entorno, que sería esto, me voy a alejar un poquito... ¿Eh? Y veréis como desde aquí podemos modificar, voy a quitar la, la cámara, ahí, desde aquí veis todo este fondo eh, de nube, pues yo desde aquí podemos coger y moverlo, lo veis, lo girarlo. lo estáis viendo, ¿Eh? porque estoy en esta parte de aquí, y desde aquí de una manera muy cómoda puedo seleccionar el plano que me interesa. Como habréis podido observar, como lo único que me interesaba era el cielo, me he ido a, una, a un fondo dinámico, ¿eh? a una fotografía dinámica de entorno, a un HDRI y al colocar estos parámetros, ¿eh? mira lo que ocurre, ¿veis? Lógicamente, si hago esto, quedaría un poco raro la escena. Entonces, ¿qué hago? Me venimos para acá, buscamos qué fondo queremos, ¿eh? No, el que nos guste o que se parezca un poco a, a la escena, lo subimos como he hecho aquí a ver, aquí estoy rotando, lo, lo giro aquí un poquito y desde aquí ya lo elevo, a ver desde la Y ya lo subo, ve y ya incorporo el escenario de la nube, estáis viendo aquí al fondo, con la isla y los parámetros que hemos hecho, os dejo también aquí la, la forma de hacerlo, ¿eh? coordenada, el, un valor, esto es, por supuesto, gracias a otros vídeos que he ido viendo, eh, esto no, no, el conocimiento viene a base de eso, de, de, de ir aprendiendo, de ir poco a poco progresando, de dedicarle tiempo, y, y que, ¿ve? a la hora de girarlo, ya me he venido al la parte del HDRI y fijaros qué efecto más interesante me produce ¿Sí? luego teníamos estos resplandores, estos reflejos que también se podía lograr desde a ver, salgo ya de aquí, me voy al layout porque estábamos en shading ¿eh? ¿recordáis? y dentro de shading había activado la palabra entorno que es con lo que me interesaba en fin, eh, controlar el fondo para, para lograr el, el cielo nublos, nub, nuboso. Y ahora me vengo aquí a Layout, y aquí está, ¿veis? Efecto, como aquí tiene una sensación de, de horizonte muy interesante, ¿no? Y luego, fijaros, el resplandor, esto que estáis viendo aquí, estos brillos, si se los quito, ¿veis qué ocurre? ¿Notáis la diferencia? ¿Eh? Le he quitado ese efecto. Y aquí, pues, la ocultación esto hace que aumente más la máquina, o sea, que la máquina tenga que trabajar más, pero el, el resultado, a ver si me alejo un poco más, se podrá ver mejor al poner resplandor, ¿ves? ese Efecto de niebla se lo da la máquina. Y el de oclusión, pues la verdad es que no hace tampoco aquí. ¿ves? Un pequeño efecto y aquí otro. Esto ya es al gusto de, de los que... Vayáis vale, creando. Bueno, aquí tenéis el resultado. Y vamos a darle aquí a reproducir. Y ya tendríamos aquí el movimiento de cámara que lo no podríamos controlar. Que hicimos también otro vídeo para aprender a, a, a través de una curva Que Era desde aquí al agregar para crear aquello. Era, recordáis, desde la curva esta, creamos un círculo NURS. Y desde ahí podíamos modificar. ...anclar la cámara para que girara siempre en torno a la, a la isla, etcétera, etcétera. Creo que está todo más o menos explicado y, y hago aquí un resumen de, de todo esto. Recordad, esto es el modo de las luces, el modo de renderizado, el, lo, lo que yo llamo un modo de trabajo, el modo alambre, el modo radiografía... ¿eh? ...y cuando no queramos ver eh, todas estas cosas pues sencillamente le, nos veníamos aquí y se lo quitábamos y ya se veía la escena perfectamente por último nos venimos aquí ¿eh? y ya tendríamos ¿eh? bueno, pues espero que os haya gustado y chicos seguimos avanzando mucho ánimo